Hoy vamos a aplicar los tres filtros de Sócrates para ayudarte a pensar en soluciones cuando nos encontramos ante un hijo o una hija adolescente que no cumple normas o límites. El primer filtro de Sócrates es el filtro de la verdad. Pregúntate a ti mismo, ¿es verdad que tu hijo adolescente no acata las normas? Si la respuesta es sí, entonces podemos avanzar al siguiente filtro. El segundo filtro de Sócrates es el filtro de la bondad. Pregúntate a ti mismo, ¿es bueno que tu hijo adolescente no acate las normas? La respuesta a esto probablemente sea no. Si tu hijo no sigue las normas, podría meterse en problemas, ponerse en riesgo o incluso lastimarse a sí mismo o a otros. El tercer filtro de Sócrates es el filtro de la utilidad. Pregúntate a ti mismo, ¿es útil hacer algo al respecto? Definitivamente, sí. Si el comportamiento de tu hijo adolescente continúa sin cambios, es probable que se generen más problemas. Sería útil hablar con él para entender qué está sucediendo y cómo se puede mejorar la situación. Una vez que hayas aplicado los tres filtros de Sócrates, puedes pensar en algunas soluciones posibles. Algunas opciones podrían ser 1. Tener una conversación honesta y abierta con tu hijo adolescente para entender lo que está sucediendo. Escucha sus preocupaciones y trata de encontrar una solución juntos. 2. Establecer límites claros y consecuencias si no se siguen las normas. Si tu hijo adolescente no sigue las normas, entonces es importante establecer consecuencias y hacerlas cumplir. 3. Buscar ayuda profesional si las cosas no mejoran. Si las cosas continúan sin cambios y el comportamiento de tu hijo adolescente es preocupante, puede ser necesario buscar ayuda profesional para la familia. Y recuerda que cada situación es única y que lo más importante es encontrar una solución que funcione para tu familia. Espero que estos consejos te hayan sido útiles. Buena suerte, buen trabajo.